En este video les enseñaré qué es el warping de audio, básicamente sirve para cambiar la velocidad de la muestra de audio, pero también nos ayuda a corregir o cambiar el ritmo sobre todo en los loops de percusiones, por ejemplo voy a cambiar los shakers de posición para que de esta manera cambie un poco su rítmica, haré más grande esto para poder ver con mayor detalle, muy bien. Para crear un marcador Warp, simplemente tenemos que dar doble clic sobre cualquiera de estos Shakers o estas muestras de audio. Por ejemplo, me interesa cambiar este. Observen que arriba de cada muestra de audio, o en este caso son Shakers, tenemos estos triangulitos grises. Estos se llaman transitorios. Observen que Ableton Light trató de terminar el inicio de esta muestra de audio, pero lo puso en medio. Para corregir el transitorio simplemente damos clic sobre Shift y arrastramos el transitorio a la derecha o hacia la izquierda. En este caso lo voy a poner al inicio de esta muestra de audio. Ahora daré doble clic para crear un marcador Warp. Corregiré el anterior y también este. Ahora de esta manera yo puedo cambiar de una forma muy simple el marcador Warp. Y al cambiar la posición de esta muestra de audio, también estamos afectando el tiempo de la muestra de audio anterior. Daré CTRL-Z para deshacer esta última acción. Crearé un marcador Warp aquí, para que no se afecte esta muestra de audio. Ahora sí lo muevo hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero observen que si lo muevo hacia la derecha, esta muestra de audio se hace más pequeña. Para evitar esto, simplemente crearé otro marcador Warp a la derecha. Hago algunos ajustes adicionales y voy a reproducir para escuchar el resultado. Voy a cambiar el algoritmo a bits para que de esta manera podamos escuchar esta muestra de audio o este warp con mayor calidad. Un tip que les paso, por ejemplo, es que podemos crear tres marcadores Warp al mismo tiempo. Para ello voy a presionar control. Y observen que antes de dar doble clic, Ableton Live me propone dónde quedarán estos marcadores Warp. Hasta que yo dé doble clic, estos marcadores Warp se crearán. Ahora sí. Ahora vamos a ver los diferentes algoritmos, por ejemplo, Beats, sirve más que nada para percusiones, para rítmicas. Tones para tonalidades, es decir, sintetizadores melódicos o voces, pero melódicas. Luego tenemos Texture, se utiliza más que nada para sintetizadores armónicos, pads, por ejemplo, o voces como coros. Repitch es muy similar al fader de pitch de las tornamesas o turntables, es casi el mismo efecto. Voy a cambiar el pitch de esta muestra de audio. Voy a eliminar estos transitorios arrastrando con el puntero del mouse para poder seleccionarlos y eliminarlos con suprimir. Y finalmente tenemos el Complex y el Complex Pro, estos se utilizan cuando tenemos una muestra de audio con múltiples elementos musicales, como pueden ser percusiones, voces humanas, sintetizadores, efectos, instrumentos musicales, etc. Prueben cada uno de estos algoritmos para escuchar diferentes resultados de los marcadores Warp que hayan creado y modificado su posición en el tiempo.